En este vídeo tutorial vamos a ver cómo introducir, ocultar y e device en nuestro Excel Learning. Por defecto, cuando instalamos Excel Learning estamos en modo no avanzado y en esta sección de aquí vemos los e device que podemos introducir de manera que haciendo clic introduciríamos nuestros contenidos. Bien, si queremos, si queremos eh, introducir nuevos E-Device, ocultar E-Device, tendremos que tener activado el modo avanzado. Aquí, en el botón E-Device disponibles, nos mostrarán todos los e -device. Por ejemplo, vamos a activar los e de experimentales. Hacemos clic, experimental, experimental, experimental. Y de nuevo hacemos clic en guardar los device. Si nos damos cuenta, aquí tendremos esos tres device activados. Si queremos desactivar alguno porque no lo utilizamos, tendremos que tener el modo avanzado activado y hacer clic en device disponibles. Y por ejemplo, volveremos a ocultar los experimentales. los guardamos. Si queremos que todos nuestros e -Device no estén categorizados, haremos clic en desagrupar los e y se nos mostrará un listado de todos los que tenemos disponibles para introducir en nuestros contenidos. Pero siempre para ver estos dos botones de aquí tendremos que tener el modo activado, el modo avanzado activado.